Nosotros dos. Cómo mantener la pareja. Este es el segundo libro de autoayuda de Juan Bustamante. En este segundo libro de Nosotros dos, lo he titulado Nosotros dos cómo mantener la pareja. Bueno, he intentado un poco hacer lo contrario ¿no? de lo que hice en el de la ruptura, en el de superar la ruptura. Y es bueno pues intentar ayudar a la gente que tiene pareja a que se den cuenta de muchas cosas que no te acabas dando cuenta con el paso del tiempo estando en pareja y que bueno, pues que sobre todo intentes eh, evitar una serie de cosas que son malas para la pareja y que perjudican y que incluso destruyen la pareja y otras cosas que sí se deben hacer para evitar pues que se caiga en la monotonía, para evitar que se caiga en, en que se apague la pareja y para hacer que la pareja pues vaya lo mejor posible. La convivencia, el espacio las discusiones, qué hacer y evitar en la pareja. Estos son algunos de los capítulos del libro. En el libro hay capítulos yo creo que tan importantes como por ejemplo el tema de los celos, eh, que yo creo que es algo absurdo tener celos porque la persona que te quiera de verdad eh, te va a querer, sí o sí y la persona que no te quiera pues lo mismo, no te va a querer, te pongas como te pongas le puedes gritar, le puedes espiar, le puedes seguir que si no te quiere no va a estar contigo, hagas lo que hagas hay temas también como el de las discusiones eh, que comento en el libro y bueno, pues hago un poco una especie de reflexión de por qué se discute, si no se consigue nada discutiendo, no te dan ningún premio ninguna medalla, ni porque tú tengas más razón o le gritas más a tu pareja, que nunca se debe hay que respetar eh, no vas a conseguir nada. Entonces, son algunas de las cosas que comento en el libro. Y bueno, pues el libro es eso, más que nada reflexionar sobre la pareja, reflexionar sobre tu pareja, reflexionar sobre ti y reflexionar sobre vosotros para conseguir que la pareja vaya lo mejor posible. Publicado con Círculo Rojo. Un libro de 100 páginas para ayudarte a mejorar la relación con tu pareja. Consejos muy útiles con los que tu pareja funcionará mejor. Basados en la experiencia de este escritor. Con otro libro publicado en el mercado sobre cómo superar las rupturas de pareja. Ya la venta en todas las librerías. También en Internet en las páginas del Corte Inglés, EfNAC, La Casa del Libro y Amazon, tanto para España como para el resto del mundo.